Hoy os traigo la sensibilidad y la configuración de Wolfish, uno de los mejores jugadores de mando de competitivo de Fortnite. Espero que les guste el vídeo. ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Damage. Y hoy estamos con la nueva sensibilidad de Wolfish, chavales. Worldfish, ¿Quién es Wolfish? Es un chaval de 16 años que lleva ya... Recaudado un millón de dólares en torneos de Fortnite Es de los mejores del mundo con mando Juega en PC pero es de mando Y bueno chavales, quería deciros una cosa Y es que yo soy de PlayStation y os voy a dar recomendaciones Os voy a dar la sensibilidad de Wolfis exactamente como él lo tiene Pero os voy a dar recomendaciones a los que seáis de Play 4 Ya que jugar en Play 4 y en PC obviamente no es lo mismo Es bastante diferente vale y va a cambiar bastante las cosas y también quería deciros eh, que Wallfish ha actualizado sus ajustes vale, y ya no juega con los, las configuraciones de PlayStation 4, juega con Xbox, o sea juega con el mando de Play pero con las configuraciones de Xbox. Y el por qué es bastante sencillo, es que el Fortnite tiene un tanto retraso con los de Play, no sé por qué, pero cuando juegas con una configuración de PlayStation como que va con más retraso en las ediciones y demás. El Wolfish se ha dado cuenta y lo ha puesto en Xbox. Así que si ustedes sois de PC y jugáis en mando, pónganse la configuración de Xbox aunque tengáis el mando de Play. Eso no importa, eso no influye nada. Pero como iba diciendo, va a haber bastante diferencia a lo que es el mando, ¿vale? A la sensibilidad. Y bueno, chavales, eh, vamos aquí de fondo, vamos a ver los clips de Wolfish. Obviamente estos no son míos, no se, creáis que, no se crean que soy este el que está jugando, ojalá Pero bueno, es Wolfis el que está jugando de fondo, ¿vale? Así que le dejo los créditos a Wolfis Y chavales, eh, de verdad eh, Seguramente ya sepáis quién es Wolfis, por eso estáis dentro de este vídeo Pero yo os lo explico por si acaso no sepáis quién es Es raro que alguien no sepa quién es, pero bueno, yo lo digo por si acaso Y este chaval... Eh, juega contra los mejores del mundo, contra Mongrel, contra Aqua, juega contra Saba, contra Te fue. Eh, ya no tanto, pero ahora mismo Te fue. Sinceramente, Te fue, no lo veo en tantos sitios. Antes Te fue, era Dios, era Jesucristo. ¿Y qué ha pasado con Ninja? Bueno, Ninja, como queda desaparecido totalmente, ya Ninja no es casi nadie. Es muy bueno Ninja, o sea yo lo he visto jugar y sigue siendo muy bueno pero no alcanza el nivel ni de broma, pero ni de lejos comparado con esa gente. Pero bueno, Ninja es que tuvo una fama muy alta al principio del videojuego, ya que era el mejor antiguamente, pero ya no lo es. Así que bueno, F por Ninja. Y chavales, como iba diciendo, aquí os dejo los comentarios del anterior vídeo. Y de las personas que dicen que son nuevas, ¿vale? Aquí os dejo los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, decidme en los comentarios la palabra SOY NUEVO. Y cualquier comentario también vais a salir en el próximo vídeo, chavales. Que siempre se me olvida poner en los comentarios. Si se me ha olvidado, decírmelo por favor. Que siempre se me olvida poner en los comentarios. Pero bueno, hoy os los traigo. Y bueno, chavales, ya vamos ya a por la sensibilidad. Y bueno chavales, antes de empezar con la sensibilidad quería decirles el truquito de PlayStation, chavales, lo enseñé en el otro vídeo. Así que si queréis el truquito ese de cómo tener menos delay para poder editar como casi los DPC obviamente no vamos a llegar al mismo nivel, pero casi casi sí que vamos a llegar. Es como que se te suben los FPS, pero bueno, se te va a notar bastante y eh, tenéis el vídeo aquí arriba y la tarjetita que va a salir aquí en la esquina, ¿vale? Pues ahí salen el vídeo, lo veis, y luego volvéis aquí para ver la sensibilidad, para ya ser unos expertos totalmente buenos, ¿vale? Vais a ser los mejores de mando. Bueno, chavales, la sensibilidad que tiene Wolfis. Eh, edita, ¿vale? Con... Bueno, ahora se lo no pasa nada. Eh, esto lo tiene igual, ¿vale? Que yo. Lo tiene exactamente igual que yo. Activado el sprint... Sprintar predeterminado activado. El sprint que será la carga obviamente desactivado. Esto lo tenéis que tener desactivado. Abrir las puertas automáticamente activado. Lo tiene igual que yo, ¿vale? Totalmente. Todo, todo esto lo tiene igual que yo, ¿vale? Miradlo. Si queréis, me espero un poquito por ustedes. Y ya está, chavales. Aquí confirmar la edición al soltar. Como ya he dicho, quien no tenga esto activado es que vive en una cueva. No sé, la verdad, quien no tiene esto activado. Construcción turbo, obviamente, es lo mismo. Y reiniciar lesión de construcciones, bueno, esto de igual, depende cómo jugáis ustedes, ¿vale? El tamaño de Dude es importante tenerlo sobre el 80%, Wallfield lo tiene, creo que lo tenía al 78%, ¿vale? de igual Yo lo tengo al 82% pero porque mi tele es más grande y bueno, pues esto tampoco importa demasiado Pero si lo tenéis al 100% sí importa, así que yo se lo recomiendo bajárselo Hay gente que me dice que lo tiene al 67%, es muy pequeño para mí, ¿vale? Yo la pongo al 80% y me va de lujo eh, chavales, aquí ya lo importante Wolfis, vale, lo tiene al 2,9 Mucha gente lo dice que lo tiene al 3 No, no tiene al 2,9 Y al 3 en edición Y os digo el por qué, chavales Porque lo tiene, el horizontal de vista lo tiene al 48% Y esto al 46, vale Lo tiene así, Wolfis lo tiene así Pero bueno, como ya os iba diciendo Os recomiendo una cosa bastante mejor Si queréis bajaros esto Tenéis que subiros esto de aquí. ¿Vale? Agua, Mr. Agua. El señor Agua, que no sé cómo se llama realmente. Eh, Agua lo tiene al 56, ¿vale? Es muy alta, exageradamente alta, ¿vale? Así lo tiene Agua. ¿Pero por qué? Pero porque esto lo tiene al 2,1 y esto lo tiene al 1,9. Porque esto importa bastante, chavales. Esto importa bastante. Esta sensibilidad os la traeré ya en otro vídeo. Pero bueno, estamos hablando de nuestro señor Wolfis, así que la tiene así y al 48-46. ¿Vale? La tiene así el Wolfis. Bueno, esto lo tiene desactivado, como todos realmente. Todos lo tienen desactivado. La mira la tiene al 12 y al 10, ¿vale? Mister Agua, como íbamos a. <ríe> que yo le llamo Mister Agua, no sé cómo se llama, pero bueno. Agua la tiene al. Si no me equivoco, al 14-14 puede ser. O 16-14, no me acuerdo. Pero bueno. Como iba diciendo, Wolfie lo tiene al 12,10 Y bueno, esto desactivado Como todos los problemas que lo tienen desactivado La amortiguación 0,00 Eso es obligatorio, chavales La gente que tiene esto así, chavales No sé qué deciros, pero bebéis en una hueva todavía ¿eh? Esto fastidia mucho la sensibilidad Si os va mejor con esto, no lo sé la verdad No sé por qué Pero bueno, culpa de controlar la vista, lineal Todos usan lineal Y es mejor lineal, la han chitado y ya está, es lineal, la mejor exponencial no vale para nada así que, eh, aunque me digan, yo uso exponencial y me va mejor que lineal, lo siento mucho sí te da mejor, a, mejor eh, a lo mejor de lejos, pero de cerca, aunque te creas que vaya mejor exponencial, es lineal si te va mejor exponencial, o tú crees que te va mejor, es porque la sensibilidad la tienes mal pero la exponencial te la regula un poco. Así que, bueno, por eso es mejor lineal porque es mucho más fluido y vais, eh, vais a intentar jugar como los de PC Y chavales, esto lo tiene al joystick al 12%. Os digo una cosita: tenéis que ponerlo al 12%. Sí o sí, ¿vale? Sí o sí, al 12%. Si lo ponéis al 13% y al 11%, no os vale. Porque el Fortnite tiene como un tipo de bug en, el uso, en la zona sin uso. La tenéis que poner al 12% y os va más fluido. Eh, sí, en serio, no sé por qué pasa. Pero va sin, eh, sin tanto delay, como si fuera esto aquí en la Nintendo Switch. Pero bueno, mejor el 12%. Y aquí abajo, Wolfie la tiene al 7%, ¿vale? Eh, yo también la tengo al 7%, me va bastante bien y es muy buena. Y pedal de control desactivado. Wolfie juega con un mando normal y corriente, sin palancas ni nada. Y por eso lo tiene desactivado. Bueno, como la mayoría realmente lo tiene desactivado. Esta función no sirve para nada. Así que no entiendo la verdad para qué sirve. Aquí dice, usa un pedal como dispositivo de entrada si está conectado. La verdad, no lo entiendo y os lo prometo. Que si este vídeo llega a 20 likes, os voy a explicar y voy a investigar a saco. Pero me voy a poner solo a investigar esto. Para qué sirve el pedal de control y si vale la pena activarlo o no. Eh, de verdad, me gusta mucho explorar los ajustes. Ya sabéis que yo subo muchos vídeos de sensibilidades y es que... Me di cuenta de muchas cosas, de la sensibilidad cambia cada semana por lo menos, y, y de verdad eh, Es muy importante saber los ajustes que tenéis que poner, ¿vale? Mucha gente todavía juega la, cl la clásica esta de, de poner la rampita como escalera la, eh, la pirámide como escalera, y de verdad que eso es muy feo, la verdad, ver eso Pero bueno, vale, cada uno pone lo que quiera, ¿vale? Yo tengo el sonido activado de los cascos 3D y visualizar efectos de sonido también lo tengo activado. Wolfish lo tiene desactivado. Pero bueno, yo me gusta más ver los pasos, donde están los enemigos y eso. Así que yo pongo visualizar efectos de sonido. Igual, bueno, chavales, los ajustes de Wolfish no los tengo igual. Obviamente, no los tengo igual. Hoy perdón en un momento, que se me he equivocado. Vale, a ver. Wolfish tiene esto en la flecha izquierda en editar. Vale. Edita con la flecha de la izquierda. Es que mis ajustes son un poco raros también, ¿vale? Edito con el panel yo en este caso. Porque el Justice se me ha roto y edito ahora con el panel táctil. Reinicia igual que yo con el R, chavales. Eh, y rota, no sé con qué rota, sinceramente. No me acuerdo. Pero bueno, chavales, como iba diciendo. Rota con el R y edita con la flecha de la izquierda, ¿vale? Es lo único que tiene de diferencia Wolfies. Y bueno, chavales. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre decirme... Eh, eh, ¿Qué queréis para el próximo vídeo? Perdonen que he movido el micro se ha escuchado un poco mal Lo siento mucho Pero bueno, eh, chavales como iba diciendo Faltan ya 3 días, 4 horas Para la nueva temporada ¡Qué ilusión tengo! Y ahora sí que sí, me despido ya aquí Que tengo que hacer el torneo de solitario Ahora mismo en Twitch Así que ya sabéis, ir a la descripción rápido, corriendo Para seguirme en Twitch y estoy regalando pavos de Fortnite. Somos 1200 seguidores. Quiero llegar a 1250 en dos días. A ver si podemos, chavales. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.